Hola. Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This is a videocast for Advanced Intermediate. So we're speaking in Spanish and we're going to be talking about what this lovely lady did to me yet again on the Spanish version of April Fool's. <laughs> With help. <laughs> With help. And you know who you are. You know who you are. <gasps> Entonces, ¡nos vemos en la segunda parte! Me encanta. Me encanta. Cuenta, Tintia, cuenta, cuéntanos qué pasó. Bueno, vamos a empezar por el principio, que es que Gordon... Cada año mmm, cae en la trampa e inmediatamente después dice El año que viene no me vas a pillar Pero Espérate ¿Y? un momento Un año no caí ¿Qué año? ¿Qué, eh, año, qué, año cuando, ¿Qué año? Cuando alguien me llamó de Ryanair cancelando mi, mi vuelo No me acuerdo de eso Sí, Nora Ah. Y no caí. Pero un año. Bueno, un año no cayó. De 14 años seguidos. Como me gusta. Hemos hecho de todo con Gordon. Todo tipo de bromas. Y cada año eh, tiene un momento en el que se enfada. Este año no se ha enfadado, la verdad. Aunque parece que sí. Por cómo teclea. Me enfadé. Pero ¿Sí? por dentro, claro. Oh. Porque estaba pensando, por, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, estoy a, a, a, a decir eso cuando hago todo de, de ¿sabes? De, de buen corazón. Claro. Pero, eh, bueno, entonces, vais a notar porque vamos a poner el audio. ¿Es un audio o un vídeo? Tenem, tenemos ¿no? un audio y tenemos un vídeo. ¿Vais a escuchar la fuerza que usaba... Pero antes, vamos a explicar la broma, sí, ¿no? Sí, Este año, como todos los años, yo no sabía qué hacer, porque, claro, cada año tengo que superar el año anterior, porque si no Gordon ya eh, va a descubrir la broma. Entonces, este año no sabía qué hacer. Gracias a Dios, Andrew Smoss, <risa> el, el que nos hizo cantar los Backstreet Boys, eh, me mandó un email con una sugerencia de una broma para Gordon y pensé, qué broma más magnífica la voy a hacer <risa> la voy a hacer este año y la broma eh, consistía en enviar un email mm, claro, tenía que encontrar a alguien que enviase el email porque mi email no eh, de un irlandés o una irlandesa enfadada con Gordon porque Gordon, como sabéis, en algunos vídeos, él imita a los irlandeses y a los escoceses también, pero le, le gusta el acento irlandés. ¿Cuál? Claro. ¿Del norte o del sur? Los es? dos, los dos por me el... encantan, pero <risas> más, más el norte por el, la fuerza que el, tiene. De, el de, de Fadechet, ¿no? No, el norte. El del norte. Hoy oh, no! Ese, ese, Eso. Le gusta, uh, ese le gusta. Uh, no lo hago, ¿eh? No quiero ofender. <risas> Entonces... Eh, claro, ¿a quién le pido yo un email para que le manden a Gordon un email? Bueno, pues eh, mi grupo fabuloso del book club estábamos ahí hablando y una persona, no sé si, puedo, si se van. Bueno, Denise, ¿vale? Uh -huh. Denise dijo: Yo lo hago. <risa> Entonces, Denise y su amiga eh, le enviaron un email a Gordon y este es el email y eh, Gordon al principio no vio el email, ¿vale? Yo cada vez iba a ver si había visto el email y, y no lo vio. Tuve que decirle, ¡Uh, Gordon, y este, este email! ¿Tú has visto ese email? En ese momento oh. yo no caí, en, en, en ¿sabes? En, ¿Cómo sabe, Cynthia, los emails que tengo en mi en inbox? Pero bueno, no, en ese momento es que a veces compartimos el mismo eh, correo electrónico. Claro. Entonces yo, no, entonces. Leí ese email y pensé, joder, otra vez. Es que abro la boca y la gente se ofende. <risa> y claro, em empecé a calentarme, pero por dentro. Por dentro. Por fuera, no sé, por fuera es como. No, no por fuera. La, me luz luz mí, <risa> la luz en mí, la luz en mí. Y esta fue eh, la respuesta de Gordon. Y ahora vamos a añadir, si quieres, el audio, porque primero grabé un audio Ajá. y luego eh, grabé el vídeo, ¿vale? Sí, lo ponemos así. Sí. Pues vamos a escuchar el audio de Gordon ahora. Gordon, mm -hmm. can I mm, quickly check something there? No, it's all the same thing. But can I, can you open the emails? because you always use this um, screen. Have you, uh, a moment. Um, have you not seen this email here? Yeah. Oh, no. I, uh, I recently heard about your imitation of an Irishman on a Spanish learning app Come social media site called Lightspeed Spanish. My friend, forwarded this think it would be amusing. Do you think this is funny? Does it entertain you or are you going to gain? I'm sick of the Irish being the butt of so-called jokes. I think you're from the more maybe you can't have it. Well, which one did I do with an Irishman? Well, you did. You did a few videos um, mocking. Well, not mocking, but like mocking. putting on. Putting no, not mocking, but putting on a, a an Irish accent. Are you going to answer? mm -hmm. I wonder what you said, hon are you happy with the answer now mm -hmm. i've been telling you you're gonna you're gonna offend some irish people with your with your irish <laughs> your irish accent it's probably so bad to go what <laughs> i have to complain like that say hello to the to the Irish. Bastard! <laughs> Is it today? <laughs> Bastards! <laughs> man! Oh man, why do I not put it in my diary? <laughs> Why do I not put it in my diary? Well, I have to confess something. What? It was actually yesterday, but you didn't read it yesterday. So we were waiting for you to really read I the didn't message. I saw it. Oh. So, but anyway, I thought, we'll just uh, Who's done that? It. Just a collective. Uh... <laughs> You're speaking in English. So I'm assuming that it was yeah. English people Eng Eng Yeah, British people helping. Very, very bad. Very bad for me and me. Any words? ¿Eh? God damn it. I've been caught out again. God damn it. Oh, yes. Qué control, India. Qué control. Dios. <laughs> y Pedro que Pedro, Peter que estaba. Más audio, más audio. Porque yo estaba pasando los audios al grupo del book club. Y había mucha gente en el book club de... Venga. Cuando tú estabas a mi lado, sí. te estabas pasando audios. ¿tien? Sí, sí, al book club. Tío, es como todo, en vivo, todo, ¿no? En vivo. Y, ¿Por qué no hiciste un live, no? Para, es que era, era prácticamente para... un live. Eh, pero... <risa> ya que algunas personas del book club me ayudaron, pensé... Por supuesto, voy a publicarlo en el book club primero. Entonces ellos eh, han tenido la primicia de, de tu broma del día 28 de diciembre, cariño. Joder, joder. Es que... Ah, qué bien. Que, eh, es que hemos tenido <risa> <risa> algunas personas quejándose por, por nuestra forma de hablar, ¿vale? Eh. Pero... Eh, eh, por, por tu, eh, por, eh, eh, por tu eh, eh, forma de hablar, ¿no? a mí no se me ha quejado nadie No, gastaste una, una broma tú ¿Cuándo? Eh, bueno, no, no voy a mencionarlo por, por no ofender a... Pero qué, qué, qué, qué, qué, qué broma, qué broma <risa> <risa> ¿Yo? Sí, fue tu idea <risa> Yo no dije eso eh, bueno. Es que es mala, no dije, mala influencia. Yo no dije eso, ya. lo dijiste tú. Yo dije otra cosa y tú dijiste y esa es. Bueno, entonces <risas> la gente se ha quejado eh, un, par, un, un par de veces sobre cosas. Es que llevamos 15 años hablando, ¿vale? Hablando en, en Lightspeed Spanish. Hemos hablado de todo. Hemos hablado de todo. Es imposible no hab no hablar pero, 15 años sin ofender. Pero es de broma. Es claro. que, a ver, yo me meto con los ingleses. Él se mete con los españoles. Claro. Nos metemos con los escoceses, con los irlandeses. Pero de broma. O sea, no, no no hay... Nos metemos con los franceses. ¿Oye? Eso no sé si es broma o no, es, broma. Sí, es que, bueno. <risa> No, es una broma. Pero es que oh. hay gente que se ofende fácilmente y es una broma, es, es, es todo... Es claro, rap. y yo hice un, un vídeo con la, las cinco cosas que no, no deberías hacer en, en España, con los españoles, y ni un inglés se ha quejado. ¿eh? ¿No? No. Ah. No, lo han aceptado, todo? ¿no? Sí, sí, bueno, bueno, los españoles. <risa> Pero no, bueno. Todo, todo lo que decimos Gordon y yo aquí es, es de broma. Porque entonces es que ya estarían todos ofendidos, la verdad. <risa> bueno, Cintia, sí, me has ofendido tú a mí bueno, eh, varias sí, veces. Sí, te he ¿eh? ofendido, cariño. En, sí, 18 es que me, me <risa> años. Cuando dice, Gordon, en Inglaterra se come muy mal, ¿verdad? Yo digo eso... ¿Cuántas veces me, me lo has dicho? Ahora, sí, ahora, bueno. ¿no? A ver, ¿lo, ¿lo he dicho alguna vez? Seguro. <risa> Pero también te, te, te he dicho por qué. Sí, lo sé. Tú vienes a España. Que la comida del mediodía es la más importante. Lo sé. Comida del mediodía, grande. Ajá. Desayuno en España, una mierda. Comida, grande. Cena... No mucho. Meh, más o menos. Pero la comida grande. Vas a Inglaterra y la gente comía ¿qué? un sándwich del Boches y un... Bacon boti y leche. Y un con beef square. Una vez, y... una vez le compré a Cintia... Del... Del, del Butches, ¿no? Eh, el carnicero. Eh, un sándwich y un scotch egg. ¿Vale? La mirada... Es que, que el sándwich era onion me and me cheese. Cheese and onion. Y era como... Una mirada de, de, de matar. De matar. De, de... ¿Esta mierda que es? No, perdona. Me compraste una salchicha... Roja que venía en un plástico y se comía el plástico también. Sabloidep. Y, y un Scotch Egg. Eso nunca, nunca me ha gustado. Y el Eso de comer el plástico. No cuando yo era niño no se hacía. Y tú, Scotch Egg es, es, es eh, escocés, Scotch, ¿no? Scotch claro. egg. Pues lo siento, pero tenía huesos. Había huesos. Era, era, era carne picada mala, Cintia. Oh. Había huesos. Cane picada de, de... no debería tener huesos, Cindy. ¿Había huesos o no? Había huesos. Había huesos. Hay que decirlo, hay que decirlo. Pero no? No, vino de, de Escocia, así que pues, no, no era comida inglesa. ¿eh? A ver, los escoceses ahora. ¡Scoches! ¿Cómo se va a traer? <risa> no sé por dónde tirar. No, de verdad, no, yo no he comido scotch eggs en Escocia scotch eggs, en, en la tienda donde comíamos scotch eggs no me gustaban, estaban secos, eh, tenían huesos, pues secillos como como cuando hay arena, uh -huh. pues así, y, y, y no, y un día compré un Conviv square, que me gustaba el Conviv square, y había una cucaracha, eso, eso no tiene que ver con Inglaterra, India. ¿Dónde ¿Dónde ocurrió? En Inglaterra se come mal porque debajo de cada Combi hay una cucaracha. No, Cintia, ya, ya te estás pasando, ya. Pero, inventando pero, cosas. No me la invento, te lo juro que no me no cucaracha pero No puedes vincular a Inglaterra con cucarachas, Cintia. He visto, ya tenemos un montón de cucarachas en el sótano. No te he dicho nada, no he dicho, joder, no qué sucio el país, ¿no? No he no, dicho no. que Combi Squad tenga cucarachas como alimento, ¿vale? como ingrediente. He dicho que en el Square que yo compré en esa tienda había una cucaracha. Lo sabíamos eh. porque iba por la encimera <ríe> chiqui, chiqui, chiqui, al plato. Intentaba, intentaba huir. Con el escotch también. Oh, Dios. Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. Ah. Entonces, entonces qué? Entonces, si, si tú vienes de España... Y va, si te encuentras una cucaracha en el Convip Square y, y, y huesos en el Scotch, ¿cómo se llama? Scotch Egg, ¿qué dices? Mamá, ¡qué bien! ¡Mucha proteína! Perdona, pero he encontrado cosas en la comida española, ¿eh? He encontrado cosas. Ah. cosas con bigotes, animalitos... Eso se llama gamba, cariño. De verdad. Es que en Inglaterra ah. no, no, no la tenemos. Entonces... Eh, he caído otra vez. Pero esta vez... Para el año que viene... ¿Saben lo que pasa? Vale, para rematar la, la cosa. Yo pongo en mi agenda... Gordon, mucho cuidado. Hoy es el día de, de los eh, santos inocentes. Cuidado. Y Cintia... Me lo quita <risa> Hombre, Me claro. lo quita, ella busca en mi agenda Lo quito, lo quito Entonces no, no, no suena la alarma Claro Hombre, por supuesto, no voy a dejar la alarma con... con... ¿Os parece normal eso? Claro, si es una broma Para ti <risa> ¿Pero te gusta o no te gusta? Porque luego me da pena pienso, pobrecito, Gordon, pobrecito. Pero es que luego le gusta, luego es como, ¡eh, atención! Bueno, bueno, es, es otro tema, ¿no?, para los vídeos. Bueno. Hoy Gordon, una pregunta. ¿Cuál Ajá. ha sido la mejor broma que te hemos hecho del, del día 28? El, eh, eh, la de, de del coche de alquiler. Que me iban a cobrar ¿Ah, sí? eh, un, una cantidad de dinero y habían le habían llamado a tu padre que iban a, a, a quitar de mi cuenta yo que sé, 500, 500 euros. Estaba tan enfadado yo. Tan... Oh, y algo con el ayuntamiento, ¿no? También. De mi muro. Mi mu... oh, de... Oh, es que... Así. Y, y no, no me cabreó fácilmente. Escúchame la voz. No me cabreo fácilmente. Yo, yo soy un, un chico muy tranquilo, pero Cindy ella sabe dónde encontrar ese botón rojo. La, me la mejor broma que más me reí fue cuando eh, una amiga mía, que a Gordon no le caía muy bien, vale Entonces, nos inventamos ¿vale? Que, que se iba a casar y que quería que Gordon... Fuera uh, el, el. ¿Cómo era? El que. El, el best man, pero no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice el best man? Uh, Ay, no me acuerdo. Bueno, luego lo pones ahí, ¿vale? Y entonces, realmente eh, era una amiga de mi hermana que llamaba por teléfono fingiendo ser mi amiga, ¿vale? Y se puso mi madre. ¡Ah, hola! ¿Qué tal? Mm, Paula, vamos a decir, porque no quiero decir el nombre. Sí, sí, ¿ah, ¿qué quieres que Gordon sea el padrino? El padrino, ¿no? Padrino. ¿El, padr ¿El padrino se dice? Creo que sí. Dios, ya no sé cómo se dice. Sí, Penkman. creo que sí, padrino. Bueno, ¿el, el padrino de tu boda, sí, no te preocupes, sí, sí, sí. ¿Quieres hablar con él? Y Gordon. No. Y Gordon, no quiero, no quiero, no quiero. Y luego... Y mi madre, espera, espera, que te paso a Gordon? Y, no, y luego dijo, no, no, no pasa. Ella va a bajar a hablar contigo. <risa> Y yo estaba... Y yo dije, no quiero hacerlo, ni siquiera la, la conozco bien. Pero tu cara, gordo. cara Y tú, no. qué <ríe> te pasó mi padre el teléfono y tú, sí, hola. <ríe> súper, su, súper suave y súper bueno. Sí, hola. Dios, qué Dios. Qué risa. Ahora, ahora ya, cara, ya. Me encantó tu cara. Ojalá es me que... a sacado una foto de la cara. Es que se me, me van... Olvidando, ah. y ahora... La cara ah. de alivio que pusiste cuando... Cada vez. Es que me, me gusta por el alivio. Después. Es un momento de... Ay, oh, gracias a Dios. <risa> bueno, entonces chicos, ah. eso es todo. Es que de verdad. Eh, esperamos que tengáis un buen fin de semana, y una buena semana de, de estudiar mucho español. Y de pasarlo bien. Y pasarlo bien, sí. Entonces, ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós.